Tú me haces daño como una fory clock. Fory clock. Fory clock. Tú me haces daño como una fory clock. Fory clock. Tú me haces daño como una fory clock. Yo no estoy para ti. No estoy en esto. Tú me haces daño como una fory clock. Fory clock. glow Tú me haces daño como una fory clock. Yo no estoy para ti. No estoy en esto. Tú me haces daño como una claro. <Really> fory <ceramic− in> <Elaine> <kindergarten>. <Hungary> <populainton. ríe> Si me miras, yo me muero, tengo un no paro, tú me mataste cerebro Si me miras, yo me muero Por ti, por ti, por ti Tú me haces daño como una for y Yo no estoy para ti, no estoy en esto oh. Oh. Tú me haces daño como una for y glow For it, for y glow me haces daño como una fory glow For y glow Ford glow me haces daño como una for y por glow up, body glow